hola amigos de jardinería limpia hoy quiero mostrarles una compostera que se ha hecho aquí en la unidad en una unidad residencial aquí en cali les voy a mostrar cómo es el proceso las basuras que se producen en las cocinas y también que se producen en el jardín son traídas aquí a esta parte aquí se dejan descomponer se dejan descomponer por ahí unos tres meses luego de aquí se va sacando a este cajón aquí duran unos 20 días en esta parte luego en esta parte en esta parte otros 20 días en este oso, otro cajón que sigue aquí luego aquí tenemos el último cajón donde ya el compost toda esa basura que hemos tenido en la cocina está convertida en, en tierra en humus ustedes pueden ver cómo se fabrica la compostera son cuatro cajones ¿eh? para aprovechar todas las basuras todo, todo lo que es de material vegetal para así abonar las mismas plantas de la casa o de la unidad aquí vemos ya la parte donde está totalmente seca se este montón que tenemos aquí es tierra ya es tierra es una tierra es completamente humo esto es especialísimo para las matas y así no tenemos necesidad de utilizar químicos como abonos Espero que les haya gustado ¿eh? y que tomen conciencia del medio ambiente. Muchas gracias.